Betanz, a cual también conocimos, y falleció lamentablemente. Así también un amigo Rudy Disla, quien falleció por COVID, este falleció por causa de COVID. Un hombre lleno de vida y lo agarró esta enfermedad y lo debarató en pocos días, y, y, y muchas muertes se han ido sumando a, a, a lo que es el COVID. Pero bien, esa es la vida. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles en todos los sentidos. La delincuencia está a la hora del día, a cualquier, en cualquier momento, cualquier lugar. señores. hay que cuidarse. Cuidarse del COVID. Cuidarse de, de, la, de los altos precios. Cuidarse de, de, de, de los delincuentes, señores. Va a dar miedo salir a la calle. Pero, gracias a Dios, eh, tuvimos el fin de semana, eh, la semana pasada, a una alegría dentro de que fue el miércoles de la semana pasada, tuvimos aquí a Elvis Martínez, que nos dio la primicia, queremos agradecerle. Y ahí tenemos, señor director, la, la, la expectativa de un video, gracias, señor director, de un videoclip que, que va a lanzar Elvis, Elvis Martínez, se llama Saco Sal. Si es el preview, eh, hoy me parece que hoy que se estrena, sí, hoy se estrena a las 9 de la noche, el video de Elvis Martínez. Vamos a ver, señor director. termino ahí, ¿eh? la expectativa eso parece una, una, una película eh una película, miren señor director vamos entonces con la imagen que tenemos ahí de nuestro colega y amigo Alex Díaz quien estuvo precisamente eh, en la fortaleza Duarte y fue quien pudo intermediar para que esta persona se entregase démosle ahí las imágenes en el momento que Alex estuvo allí acompañándolo bueno tenemos a Alex Díaz eh, vía telefónica eh, buenas tardes hermano Alex eh, Bienvenido a nuestro espacio Hola, del hola día. Hola, ¿cómo estás Roberto? ¿Qué tal? La tía y tu teleaudiencia inmensa Muchísimas gracias Alex, eh, bueno Tú te convertiste en el protagonista llegando tu propia integridad física A trasladarte a la fortaleza Duarte Cuando eh, este joven eh, Que guarda prisión Asesinó a un compañero y se amotinó y no quería salir hasta que no complacieran su demanda de ser trasladado a otra cárcel y también eh, sus compañeros. Cuéntame, Ale, tú que viviste de cerca la experiencia. Sí, bueno, realmente muy tensa la situación. Eh, me llaman a eso de las 7 de la noche eh, sobre el tema que ya tú trataste, eh, pues se me habló y la presencia nuestra para ellos era habitar para poderse entregar. Eh, y, y el pliego que tú señalas también fue un pedido eh, que no tenía reversa. Eh, tuvimos contacto con las autoridades, con la fiscal titular, y ella de inmediato eh, pues hizo contacto con el jefe de prisiones. El jefe de prisiones pues eh, vio la gravedad del asunto, arrancó para acá eh, y bueno, esto nos llevó a nosotros desde las 8 de la noche hasta las 5 menos 10 de la mañana eh, del día de hoy, eh, pues poder lograr eh, satisfacer eh, la preocupación de ellos, ¿verdad? Del traslado y que no ocurriesen también más desgracia porque estaba latente eh, el tema del enfrentamiento de grupos que, encabezado por Jesús Manuel Cruz y el, el otro grupo por alcapones y otros más, pues era difícil, no podían cohabitar ellos allí, eh, y pedía entonces, ciertamente, eh, la persona que asesinó a Fausto Capellán, que se trasladara también el otro grupo que no podía quedarse ahí, si ellos se iban, de igual manera que sacaran del búnker del bunker unas cinco personas y de la plancha otras cuatro o cinco, Estamos hablando de casi 25 personas que yo querían que se trasladara en diferentes cárceles del país. Y este tema había que eh, tratarlo con seriedad porque había que cumplirle a esta gente que estaba dispuesta a todo. Es por esto que hago una, una llamada a, al joven Jesús Manuel, que asesinó a Fausto Capellán, eh, también hago otra llamada al Capone, él nos escucha al el jefe de prisión, y luego el acuerdo lo hicimos también eh, a través de esta llamada, donde me dio los nombres que quería y todo, y, y entonces me iba a entregar las armas, y yo le iba a entregar una, un, un protector, verdad un chaleco, un casco, ...para protegerle su integridad, buscándolo también a la, a la celda 4. Todo esto se produjo eh, a eso de las 5 menos 10, comenzó de la mañana de hoy. Fue un poquito tenso al llegar porque él pedía que primero trasladaran la, el otro bando. Y entonces pues yo le dije, no, mira, yo llegué aquí con la responsabilidad de cuidar tu vida... ...y lo más importante es cuidar tu vida trasladarte a ti, verdad, que me dijiste que estaba en riesgo, que te iban a matar, vamos a cumplir con lo que establecimos que está grabado en audio, eh, vamos a respetar el acuerdo y las satisfacciones de las cosas que, que están también en el acuerdo van a venir, pero primero déjame preservarte a ti, los rehenes que tú tienes, tenía siete personas, eh, y entonces todo esto, por, por suerte, la accedió y ya ustedes vieron ese, esa primera parte de ese traslado y luego el cadáver... ...que estaba ahí allí dentro, se decía que había uno ahorcado en la otra parte, pero no, no, no, no sí, era solamente verdad. Alex, solamente una persona eh, fallecida, ¿habían a, otros reos heridos según eh, salieron las informaciones preliminares? Bueno, realmente nosotros en el momento que tuviste, que voy sacando a las personas, eh, no, hay, no hay más heridos. Eh, no vimos nada, fuimos a la plancha... Eh, estaban bien, no había nadie, como se decía, que había uno, uno ahorcado allí, no no era verdad, y, y no vimos ni, ninguna eh, denuncia de parte de ninguno de los otros sectores eh, que allí habían. Alex, tenemos eh, la, la, la, los familiares eh, de eh, Manuel, José Manuel eh, de la Cruz, eh, quien fue asesinado, eh, que está ahorcado. auto Capellán. Eh, sí. Fausto -capellán. Sí, eh, Capellán, perdón, eh, el otro fue eh, el, el asesino, eh, que Exacto. están pidiendo el cadáver de, de, de, de su familiar para enterrarlo. Eh, eh, ¿Tú sabes si le entregan el cadáver ya a, a los familiares? Bueno, recuérdate que terminamos, yo llegué a mi casa a las 7 de la mañana y ellos se quedaron haciendo otro levantamiento, la policía científica quedó ...depurando el escenario y cogiéndole las huellas a quien admitió que lo asesinó a Jesús Manuel de la Cruz... ...y, y, y todo esto es un tema que luego va a Alinacif para hacer la austosia, para extraer, ver si hay bala dentro... ...para extraerla y compararla con los proyectiles recogidos... ...entonces es un tema científico y un tema que, que arroca mucha luz a la hora de estar en un tribunal, a la familia le conviene que todo este proceso se haga, que, que se haga la autopsia, que se extraiga el proyectil si lo tiene, eh, que haya una certificación del INACIF para que ellos puedan comprobar el hecho punible del ciudadano que dice asesinó, Alex, o sea, eh, tienen eh, que esperar eh, ese proceso. Alex, ¿y, y sabes a, a qué cárcel eh, fue trasladado eh, el grupo al cual tú sacaste, encabezado por José, eh, Manuel Do, eh, de la Cruz Sí, eh, la se casilla. llegó a un acuerdo Él pidió a Rafael Santiago Y a Rafael Santiago se trasladó Y lo demás a cárceles de Puerto Plata Moca Mao eh, Y otras cárceles del país se iban a distribuir Porque era, eran, eran muchos, como te digo eh, eh, eh, Bueno, esta mañana Estuvimos conversando con el senador Franklin Romero, que a propósito a un proyecto eh, eh, eh, de, de la provincia de Duarte De trasladar la fortaleza de Duarte a la salida de Nagua por ahí por las inmediaciones donde está actualmente funcionando INESPRE Pero tenemos entendido que hay una sobrepoblación en la fortaleza Duarte Y sin embargo, en el centro correccional de Vista el Valle Que tiene capacidad para unos 800 internos, solamente hay 500 eh, eh, ¿Tú pudiste hablar con las autoridades, Ale, sobre esta situación de sobrepoblación De una fortaleza que no está hecha para abergar para arreos allí? Sí, ya es una cárcel obsoleta, trujillista, inhóspita, excluyente, eh, donde se le da un trato inhumano a todo aquel que comete un hecho y que debe de recibir otra atención psicológica, eh, de reinserción laboral, de educación. Eh, no, no existen esas herramientas, esos elementos, ni el espacio. Creo que el, el Estado, y ya el presidente se ha referido a esto, eh, las reformas carcelaria debe seguir ampliándose y convirtiéndose en centro de corrección eh, para rehabilitar, reinsertar ciudadanos que hayan cometido un hecho, un hecho punible. Y, y, y para eso está el centro Víctor Valle. Es, es poco para San Francisco de Macorís, pienso que se necesita otra. Otro, otro espacio carcelario modelo, porque definitivamente con esa visión trujillista no podemos manejar, porque allí los dueños de las cárceles no son los guardias, los guardias se confabulan, comparten el negocio que hay allí, eh, allí hay esta área de Villarra, allí es una situación que, que nos avergüenza. Y qué bueno que, que el presidente va a reformar también eh, la policía, el, eh, van a seguir ampliando la reforma carcelaria eh, porque hay que tener un régimen de consecuencia para las autoridades eh, como el ejército y la policía que cometan hechos eh, de indelicadeza en la confabulación de un entramado que se da internamente en las cárceles. Yo pienso que hay que seguir con esa visión del presidente porque porque realmente esto tiene que acabarse en mano. Bueno, gracias. El negocio que tienen allí. Sí. Eh, eh, gracias Alex Díaz, eh, luego vamos a ver el seguimiento que se le va a dar este tema de las cárceles en la República Dominicana Y la provincia de Duarte no escapa de esta situación de sobrepoblación en sus cárceles Por ejemplo, eh, eh, esa fortaleza Duarte, como tú lo dices, es un lugar, eh, una tumba para aquellas personas que están allí Y el problema precisamente viene porque traen personas de, otros, eh, de otras provincias en la cual está en, en contra de la ley, porque se supone que un, un privado de libertad debe de estar en una cárcel cerca donde sus familiares puedan eh, asistir. Así que gracias Alex Díaz y te felicitamos por este trabajo que arriesgando tu propia integridad física eh, te metiste, eh, como decimos en y Baño, en la boca del lobo. Eh, tú, no, tú no sabías en qué podía desencadenar eso si tú te convertías incluso también en un rehén en ciertos momentos, porque eh, imagínate, eh, eh, eh, es peligrosa la situación en esas cárceles de sí. nuestro país, y ahí en la fortaleza de Duarte mucho más. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a un corte, señor director, porque ya en breve vamos a conversar con el coronel eh, de la DGC, nuestro amigo y hermano, el coronel.